Hoy quiero enviar un saludo muy especial a Jocelyn, Jenny Gaitán, Meritola, Sergio Ferro, Camila Giraldo, Kimberly García, Luton, Misael del Rey Martínez y Vanessa Maldonado. Hoy les enseñaré a hacer este empaque para regalo en forma de cupcake, que es perfecto para regalar a amigas, amigos o a cualquier persona que sea especial para ti. Espero te guste. Ahora vámonos con la lista de materiales y con el paso a paso. imágenes y seleccionas esta imagen vas a trazar un rectángulo de 11.5 por 19.5 y a los extremos vas a medir 4 centímetros vas a trazar una línea así vas a cortar esta silueta en cartón esta sería la tapa la base, recuerden que la tapa debe ser 4 milímetros más grandes que la base vas a coger cartón corrugado, vas a cortar una tira de 7 centímetros de ancha doblas acá un centímetro que sería para pegar en todo el extremo de la base para la tapa vas a coger una tira de cartón corrugado de 4 centímetros de ancha, doblas igual y vas a pegar también en sus extremos, nos quedaría así acá pegué un papel y e hice punticos con marcadores de diferentes colores y acá en esta parte también pegué una hoja de papel rosado y copié este mensaje Nos quedaría así O sea que la vas a imprimir en, en ese tamaño y la vas a, a sacar en cartón esta parte superior la vas a borrar con un papel decorativo, esta es de punticos y esta parte la dejas así. Y la parte de atrás la vas a borrar con un papel de color, yo lo hice con papel fucsia, nos quedaría así. Vas a tomar una cinta, esta es una cinta adhesiva y vas a pegar en toda esta parte inferior. En caso de que no tengas esta cinta puedes utilizar cinta papel vas a medir acá cortas y vas a cortar tiritas para luego pegarlas nos quedaría así acá la cinta la pegué en los extremos también para tapar para que nos quede más pulido y con marcador café hice estas rayitas ahora vas a coger goma de y vas a cortar tiritas delgaditas así o sea que sería del tamaño de estos extremos vas a aplicar silicona líquida y vas a pegar esto sería para pulir corta dos tiras de coma eva de 2.5 centímetros de ancho que sería para copiar la frase Happy birthday utiliza marcadores de diferentes colores para pintar cada letra en este caso la H la voy a pintar de color naranja la A de color azul y estos punticos los voy a pintar rojos para no recortar nos quedaría así vas a recortar cada letra y la vas a pegar así acá lo que hice fue pegar perlitas de diferentes colores para decorar y utilice pega escarcha para hacer estos punticos. Esto es opcional. Si no tienes pega escarcha, utiliza murano o diamantina. Y en esta parte inferior le apliqué murano para darle brillo. En esta parte copié esta frase o este mensaje. Ahora también utilice tiritas de 1.5 de ancho para decorar la tapa. Y acá tiritas más delgadas. Ahora vamos a aplicar silicona líquida toda esta parte ahora lo que vamos a hacer es ubicar todo esto que sería el papel seda picado los chocolates o el obsequio que desees regalar tapamos Vamos a aplicar acá en esta parte, a un lado, silicona caliente y vamos a pegar el moño. Hemos terminado amigos, la verdad es que esta idea me encantó. Es un regalo práctico, no bebedoso y bastante económico. Manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos en tus redes sociales, Facebook e Instagram y por supuesto que no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos.